Bienvenido a nuestro curso de Business Intelligence, BI, sesión 04, soy el maestro Luis Granados, Academia Power BI, el poder de los datos, Business Intelligence, iniciamos. ¿Qué es ETL? ETL proviene de Extract, en inglés, Transform y Loat, que en castellano en español significa E, de Extracción. T de transformación y lea L y el, la letra L de carga, o LOAD en inglés. En este diagrama está representado el proceso ETL. Primero empecemos con la E de extracción. Extraer datos de múltiples fuentes de datos. Aquí son las diferentes fuentes de datos, que es una base de datos relacionales. Cada circulito, o, o sí, cada circulito, representan diferentes datos estos datos pasan a la T de transformación definiciones basadas en XL, XML diseño basado en elementos es decir, se combinan se limpian se organizan se procesa, se combinan, se limpian se optimiza hasta obtener el resultado óptimo de aquí viene un destino una base de datos, archivos, web service y luego se pasa a L L, la carga, ¿verdad? Mapear los datos de destino. Una vez que estamos en L, ya se pueden presentar estos datos. Es una presentación de, de BI, de Business Intelligence, a través de un Dashboard, un reporte, un informe, un análisis, un reporte y alertas. Nos puede proporcionar también alertas. Y esto, presentación, regularmente lo hacemos con una herramienta llamada Power BI. W y otros, regularmente utilizamos Power BI, muy bien te invitamos a la certificación de el curso Power BI el poder de los datos por el maestro Luis Granados Academia Power BI el poder de los datos gracias por tu atención nos vemos en la próxima hasta luego